Una persona resultó con una herida de arma blanca en el desarrollo de las fiestas patronales Santa Ana 2019. De acuerdo a los involucrados, el factor detonante fue una pelea a causa de los parqueos. Los involucrados ofrecen su versión del hecho. Yo, yo quiero reclamar lo mío, entonces por lo mío yo tengo que buscar el problema. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que pasó? Pasó cuando fui a... a Reclamar lo mío, el tipo me sacó un cheque. Y ¿no? entonces, como estoy en el mar, yo que fui y me también. Y nos estamos tirando. ¿Dónde ocurrió eso? En, en la patronal. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tú fuiste a Iquerita el otro muchacho que está ahí? Sí. Y ahí también me dio también por su ¿Qué No, nada. Yo estaba parqueando y un tigre llegó. Me entró a puñalar, me tiró tres puñaladas, me, me tiró como 15 puñaladas y me, me tocó con tres, una de ahí. Ven, ven, ven, otra de Venga, no hablamos rápido. No le pares. ¿eh? ¿Y dónde no pasó eso? Ahí, en, en los caballitos. Las declaraciones fueron ofrecidas para el programa Despiértate al Día, que se transmite por esta planta televisora. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.